Ya estamos. Pues ya estamos, ahora sí, ya estamos preparados, efectivamente voy a manejar el stream con una tablet. Qué sí, lindo. sí, sí, ya me ha quedado. Sí, sí, ya me ha quedado. Esto ya, este chiste ya lo sí, hemos sí. hecho. Pues, eh, pues eh, efectivamente tenemos aquí un montón de cajas y un montón de cosas que ahora vamos a explicar lo que son, porque vamos a hacer experimentos de Eusca digital Efectivamente, y para esto tenemos, ojo a la producción, una cabeza. Adelante cabeza. Adelante cabeza. Visto Has visto man, la tremenda magia, qué maravilla, qué maravilla. O sea, o sea, podéis ponerlo otra puedes vez, ¿Puedes ponerlo hombre, otra hombre, vez? Claro. hombre, claro. Esto todo obra de, de, obra de, de, de Manuel Montes, no que no por cierto es. no lo he puesto. En los un brazo, Manuel, un brazo, Manuel. Incluso, mira, te, ¿Te, mira? ¿Te, ¿Te puedo ¿Te poner es? hasta. Nuestro nombre, nuestro nombre. Y encima, está y encima está en cuadrado. ¿Esto es? ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! ¡Oye! Se ¡Joder! lo que te estoy diciendo, se, se nota el taco se, ahí de la sub. Gracias, gracias, gracias por, por la sub, eh. No, está, viniendo está viniendo de, de madre. Claro que sí. Pues vamos a empezar explicando qué es esto que hemos venido a hacer y qué. ¿Qué cojones? Es decir, Borja, como si fuese aquí un paciente de una clínica ha venido eh producción si tienes unos cascos por ahí ¿producción? ¿me oyes? si tienes unos cascos por ahí ponte los cascos porque yo me no voy a quitar el retorno porque estoy moviéndome el con el retorno ¿que te lleva? un retardado? va un poco retardado entonces si producción se pone unos casquitos y me dice en algún momento Tú ya sabes por cómo va, esto es más informal. Si, si falla... falla. Eso es. Vale. Vale. Bueno, bueno, pues como pues, pues, si fueses un paciente de una clínica, has, has venido a mí con todo, todo esto, y, con todo esto y, y me has, me has dicho, ¿Qué, ¿qué, ¿qué se puede hacer con esto? Es, es una buena, buena pregunta. pregunta. Entonces, Entonces llevo desesperado. desesperado. O sea, o sea, ¿qué tal que si poco a la gente de antecedentes que se saben un poco si, si les puede pasar, pasar ¿sabes? posible que no sean penales, por no, no, no, antecedentes, no, antecedentes electrónicos de, de, de, de consumo. O sea, básicamente, o básicamente mi, señora mi señora madre compró en el año 2005, 2005 o 2006, 2006 un aparato un parado, supuesto, por supuesto de home Cinema, cinema precioso, precioso, maravilloso y todo, y todo oso, oso, que, ¿no? bueno, ha hecho sus funciones y ha cubierto el servicio durante unos cuantos años, hasta, hasta que hace que, que yo diría. Bueno, bueno ya en ya ya los, los últimos cinco, cinco años no fue demasiado, demasiado bien, bien, pero, pero ya, ya en los, si los últimos dos, dos o tres, directamente, este aparato que, que tenemos aquí, abajo del todo, pues dimitió. Es decir, que, que, que, que, que lo, enchufas lo enchufas y no. O sea, lo enchufas, que me no enchufa, aquí, lo no, no lo enchufas y no. ¡Se pierde! y yo pues, pues nada, nada, me he hecho la peregrinación de ir a tiendas es, es, es, supuestamente especialistas en informática de decir, oye, mira, macho, no, no tendrás reparos esto, porque es que, que ya me fastidia tener que tirar todos estos altavoces pa, pa, pa, un cacharro que al final esto que es que es un reproductor de DVD sabes que le pones otro o algo así no sé, lo a eh, solventar de alguna y forma y dices, madre mía, madre mía pues todo, todo el mundo, todo Cristo, Cristo diciendo, diciendo, no, no, no tiene arreglo no, no tiene arreglo, no, no, no tiene arreglo, o yo directamente, directamente con, con eso y ni me meto. Así que, que ya lo he dado por, por muerto y enterrado, celebramos su funeral, y, y lo que, que se me, me ocurrido ha ocurrido hacer es, oye, comprar un cacharro similar a este, que habita los sistemas de altavoces, los altavoces, altavoces son <risa> aprovechables, creo, creo. Vamos a, a intentar, ahora vamos, a vamos a intentar, intentar que, que lo sean con, con otro, otro reproductor. reproductor. Es, es decir, esto se va a la basura, basura tengo este es ganas de verdad de, de, de cogerlo y tirárselo, tirárselo a la, la cabeza, cabeza. Pesa, pesa como un muerto, sí. Entonces, Entonces mmm, no, no sé, sé no, no sé de qué, qué manera, manera. Bueno, no, no sabía de qué manera, manera ya directamente va al punto limpio que Pero vamos. Adiós. Bueno. Bueno. Uh -huh. Eh, vale, vale, pues vamos a intentar hacer algo con esto. esto Vamos a hacer la primera pregunta ¿Me has traído todas las partes? Uy, hay, hay más partes. Partes. Hay ah, partes Hay más partes Es pues, verdad, ah, espera, espera, aparte de, de, de esto Esto es un sistema 5.1 5.1 son 5 altavoces ¿eh? más un subwoofer El subwoofer está aquí, está claro sí. Y luego de los 5 altavoces tenemos... Izquierda y derecha frontal y luego el del centro. Sí, y los, y los otros, otros que faltan son izquierda y derecha trasera, trasera que, que tienen ese, ese tamaño, tamaño y que están colocados en la, la pared del salón de madre y no sé si voy a ser capaz de arrancarlos de allí, de allí sin, sin, sin hacerle un feo, feo a, la a la pintura. A la pintura probablemente sí, le hagas un gran feo. Este modelo en concreto eh. tiene este, este sistema maravilloso, es maravilloso inalámbrico en el que sí, los el altavoces trasero. traseros van a otro aparatito parecido a este pero que en vez de tener este cable tienen una, dos salidas eh, en fin estos altavoces todos utilizan un sistema de conector un tanto chungo sí, aquí, el de los pavos cables de, internet. de internet. sí es un poco es una parte crimpado y es otra parte si funcionase la cámara de arriba vamos a ver si funciona la cámara de arriba a ver no, no funciona cancelada no Efectivamente, pues tiempo ¿Eh? Pues sí. no, no eh, la cámara de arriba no, no puede emitir. Pues efectivamente eh, es un sistema como medio crimpao. Yo voy a seguir hablando mientras paso por delante de la cámara y hago todas las cosas que no hay que hacer. Ya. No, no pasa nada. Yo podría, yo podría seguir contando desde con pero la verdad, es que TV, la verdad es que tampoco hay mucho, hay mucho más, que más que contar. Que contar. Quiero, Quiero decir que, de, después, que, que, que, que yo, yo he andado, andado un poco desesperado para tratar de no tirar los altavoces. No tirar los los altavoces de, ¿sabes? Si ya, ya sabes que, que en esta, esta casa, creo, estamos por, por el reciclaje, reciclaje sí, y por tratar de no, no hacer desperdicio, desperdicio electrónico. Aparte, que la última Convención Mundial sobre el Clima. Se ha, intentado, se ha, intentado, se ha intentado, intentado, al menos a nivel, nivel gubernamental, que, que se tiren, tiren cada vez de menos mierda digital y nosotros pues aquí intentamos comentar en, en particular esa conducta. conducta. Y esto me parece parec que no va a tener te remedio te de Dios. Pero todos los demás a lo mejor que lo tienen. Esto tampoco. No va de va es decir, este aparatito, la contraparte que tiene unos conectores, que lo voy a enseñar aquí en el grande, que tiene estos conectores de aquí que son conectores eh, de color, ¿eh? de ambos, no, ¿no? O sea, que tienen un código de color, de color que tú, la verde verde y en, y en teoría, la ponías ponía verde, verde en eso carga, la carga, aquí, aquí tienes tiene center, tienes tienes carga, la carga, la carga, la Right, front right front y Front Left. left. Front eso eso carga, eso eso la carga, la la pues, pues eh, el hay el otro aparatito que de tiene esto estos pero para eh, el trasero ramero, izquierdo, izquierdo y derecho eh, eh, No, o sea, Entonces, quiero decir, si, si no has traído un... eso, pues, pues tenemos un pequeño problema Efectivamente, el amplificador Ahora, mm, si, si no... no... Eh, arranca, pues esto ya va a basura. Sí. Y esto, como es un sistema wireless propietario, pues basura también. Ah, Entonces, o sea, esto es un ¿Cómo lo enviaba? Pues, pues ¿cómo por, por una antena. Por la antena. Y, ah, la antena es verdad. En el la la la otro lado tiene un cacharrito ah, ya, ya, ya, ya. parecido a ese, pero que lo que hace es recibir y, y meterlo al lado. Sí, sí, podríamos... Es que es otra, otra cosa que me manda son los desportilladores. Esto no es desportillador de estrellas, esto es de 6 puntos. Esto es un destornillador Torx, que no sé si se ve ahí. Es un destornillador no, Torx. Este, y, este de este y este también, de seis sí. puntas. No, o sea, es, es como... que, además, es no, como es que hay otra cuestión, que, diagonal, es, el, que esto, que se supone que es un Ethernet, este, esto es, este, es, este es absolutamente Ethernet. propietario ¿Este? también. O sea, Esto, nada, fuera. O sea, vamos a empezar a aquí. No compréis basura tecnológica. No hagáis como mi madre. Gracias. Entonces, los altavoces 5.1, por favor, con cable. Ahora, Ahora, tenemos cuatro, cuatro altavoces sí, y tenemos, tenemos un, amplificador un amplificador que has comprado. Bueno, tres es un subwoofer, ¿no? Sí, tres es un subwoofer y un amplificador que has comprado. Sí. Vamos, Vamos a ver qué has comprado. comprado. ¿Qué he comprado? Esta <risa> es la otra. Era es la otra. En mi búsqueda, búsqueda de la felicidad, es decir, de, de aquello que pudiera que hacer útil esto por menos de 100 pavos. <risa> un boxing en directo. ¿Un boxing en directo? ¿Qué he comprado? ¿Qué he comprado? <risa> vale, eh, Esto. Decía ya que era, era compatible. compatible. Según, Según a... Alguien lo decía. Alguien lo decía. Eh, bueno, el, el fabricante ah, que vendía para ellos. Ya sé que dice Miquel ya ya que, que sí, se oye con, con, con, con, con reverberación. ¿Eh? Un ¿Eh? Segundo. Vamos, Vamos arreglar. a arreglar. Darme un segundo, que ya sé por qué se oye con reverberación. Problemas, problemas técnicos, técnicos. No, tan, problemas. tan es que, a no, ver, no. Si, lo, si hay alguien en la técnica Lo que pasa es que producción no es técnica es No, producción. no, bueno, sí, vale Es lo que es, pero... O sea, quiero decir, producción está ahí Pregunta, ¿ha mejorado? Y no me... Por la cara que pone parece que no Ah, sí, sí, sí ha mejorado, vamos Venga buen cacharro Y, y cacharro. tiene un mando al fondo Pero el mando, igual ahora nos interesa menos El mando El mando entonces, eh, vamos a ver aquí lo es. tenemos: el aparatejo. Ahí está. Bien. Ahí se ve perfectamente. Un aparatejo que tiene por detrás. Un aparatejo que tiene por detrás. Primero vamos ah, a mirarlo no sé. por por delante, que esto bueno, básicamente. Que por delante lo no dice mucho, tiene solamente. Es, tiene ecos. un USB, tiene una tarjeta SD, tiene. Echo de tiene dos entradas de micrófono, o sea que esto básicamente para. un karaoke Chau? en casa mola. Para karaoke, efectivamente. Y por detrás tiene eh, tres RCAs, que estos son dos entradas y una salida. AUX de VD VD y una salida que pone el REC. Y luego tiene aquí Dos. Más grandes, dos conectores de altavoz más grandes. Aquí hay un ventilador. Dos conectores de altavoz más grandes y tres más pequeños. Uh -huh. Empezamos teniendo un problema. ¡Adiós! Ya Porque le he liado. Esto es un 5.0. Es decir, si lees aquí pone izquierdo, derecho, central. Sí. Izquierdo, lado, trasero y derecho, trasero. A ver, ¿dónde pone lo de 5.0? No, lo de 5.0 te lo digo yo. Ah, que no lo pone. ¿Por qué no tiene un, un cero Básicamente... ¿Por qué no tiene un 1? El subwoofer Aquí tú no, no tienes ninguna forma de conectar un subwoofer ¿Y qué? Oye, ya, ya puesto En que se distingue el subwoofer de todos los demás Que son los graves eh, Sí, efectivamente Un subwoofer te da Y, eh, si, y si conecto no un subwoofer grave. al de un normal ¿Qué pasaría? Si conectas un subwoofer al de un normal Se oye lo que emitiría un subwoofer ¿Producción me puede ir preparando un alargador, por favor? No me lo cargo el... ni nada no, no te cargas. Bueno, o sea, es usable aunque sea como vamos, vamos, vamos a entrar, curioso. Vamos a entrar en me lo racional. cargo o no me lo cargo. Un alargador de corriente, por favor. Estoy, estoy por mirar, no, no por hacerle publicidad a nadie, pero estoy a por ver. mirar dónde he comprado el, el producto para, para ver lo que ponía en el anuncio. Es, es marca una y es de Amazon. Ya te cuento yo las cosas, ¿vale? Ah, porque, bueno, vale, vale. Porque he hecho mi, mi trabajo. Ah, bien, bien, bien. Eso, eso me gusta. Eh... Efectivamente, el adaptado, el, lo diré, el amplificador en cuestión, entrando en la parte de no me lo cargo, ah, hay que. Eh, tiene, eh, ¿Me lo ese enchufe y me lo por aquí? Por favor. Gracias. El, el amplificador en cuestión eh, tiene una cuestión. A ver, todos los amplificadores en general hay que mirar una cuestión, que es que eh, los altavoces estén adaptados a la potencia que quieres que, que emitan, porque si todo un amplificador que emite, yo que sé, 300 vatios le pones un altavoz de 100 solo vas a llegar a un tercio del volumen posible del amplificador sí porque a partir de ahí vas a reventar el altavoz Vale vale No es literalmente así, pero más o menos es así Vale, ¿sí? ¿cómo lo mides? Porque has dicho vatios, luego están las amperios y que yo sepa en sonido hay decibelios <risa> Entonces, lo que hay que hacer es mirar las especificaciones de los fabricantes vale El bicho que, que compró tu madre ¿Sí? que tiene una potencia sí, media sí. de 50 vatios. Vale. Es lo que se llama potencia RMS. ¿vale? 50 W. Es simplemente una medida de potencia media. Eh, hay otra medida que es los amperios, sí. que es eh, la impedancia. O ohm Perdón, los ovnios, la impedancia o la resistencia, en altavoces se llaman impedancia. ¿vale? Sí. Entonces, eh, la impedancia te sirve para saber si un altavoz es más resiste o sea ejerce más resistencia eléctrica o menos en este caso las medidas de este amplificador y las medidas de lo que tú tenías en las especificaciones estaban todas en 4 ohmios así que no hay que hacer ninguna conversión nada está todo bien es vamos que, eh, conversión a nivel matemático porque luego lo enchufas y funciona bien ¿vale? bien vale Entonces, pero sería asumamos cuestión para saber eh, si te puedes cargar el altavoz o no bien ¿Cuál es el problema que tenemos con este aparato? ¿Cuál? Aparte de que el subwoofer... Ya, aparte de que no hay, no, hay subwoofer, no hay espacio subwoofer. Aparte de que no se oye... Eh, pues serán las pilas. Ah. ¿Unas pilas de ahí dentro? ¿Han fallado las pilas? Doble A, A. Miquel se llevó las pilas. A, han mis pilas seguramente. ¿Qué tanto duran? ¿Qué bueno, oye... Lo importante es que la información llegue adecuadamente. Sí. Eh, a por a ah, por, por, por, por, por no ah, ¿ah, que es mi micro. Ah, pues no, ya, pues entonces a ver qué hacemos, repito lo que digas. No, no, no, no, no, no, no. <risa> sí, sí, o sea, no sé, pues vamos a hacer una, una repetición o te pones tú temporalmente esto, que es el que vas a comentar la historia. Problemas técnicos. tan tan ¿Hablando, Hablando de pilas, pues... Eh, Miquel se llevó las pilas que tanto duran. Correcto, correcto. Sí, es que eso ya lo he dicho, no me iba a repetir. Sí, bueno, tú estabas pues a lo de las pilas, pero yo ya lo he dicho. A ver. Nuevas pilas. Pila, pila, pila, pila. Y... Pilar. Ya te las ha traído. A ver, ¿funciona o no funciona el pues, bicho? Pues mira, si funciona, esa barrita cuando yo hable se tiene que levantar. Así que sí, parece que funciona bien. Sí, sí, sí. Vale. Parece que sí. Mira, es una buena forma de controlar, porque si no está hablando. Vale. Si solo estás hablando tú y está en vacío, adiós. Un búmetro para lo que sirve. Cuestión, lo que estaba comentando. Eh, en cuanto a potencia, el amplificador que tenías son 50 vatios en todas las salidas. Este, en estas dos salidas de aquí que son las más gordas, tiene eh, hasta 120 vatios. Y en el resto, 50. Eh. Entonces, obviamente, con este amplificador se va a oír más... cable? Eh, no, ya. El cable ya. Llega lo que llega, ¿no? ¿El cable? ¿A qué hace ruido el cable? Ah, bueno, ah, de fricción. Pero... Quiero decir, yo por eso lo he puesto aparte. Me lo he dejado aquí yo creo que con eso no iba... Pues, pues yo también lo he puesto aparte. Venga. Entonces... eh. 120 vatios las de adelante y 50 las de atrás. Entonces, uh -huh. obviamente, no sé cómo Hace esto el tema, pero va a haber un punto en el que, si lo pones todo al máximo, las, los altavoces de adelante se van a oír más que los de atrás. Vale. Entonces, eh, los de adelante, hay que. Tendrías dos opciones: o poner unos de, en plan, por ejemplo, de otra mini cadena que sean más grandes y que aguanten más, o si no, pues no subir mucho el volumen. Ya. Que será lo que vamos a hacer hoy Hoy, vale Ahora, eh, hay otra cuestión Antes de que pongamos a, nos pongamos a desmembrar eh, Los cablecitos de estos altavoces Bien Hay otra cuestión que es eh, Aquí tenemos Tres entradas Bueno, do, perdón, dos entradas Que son estéreo, izquierda y derecha sí Y resulta que el bicho Es 5.1 sí. mm, Que... Mientras se sigue oyendo. Mientras sigue oyendo. Bueno, hacemos lo que podemos. ¿Qué? ¡Grita, grita! Ya. Eh... ¿Qué ya iba a decir yo? Es que ahora Mikel me ha despistado. <risa> lo de los altavoces, lo que los corregir. ibas a colocar no, sí, y... Claro, ya sé lo que está pasando. Lo voy a ¡Ay, Dios a mío! a todo en directo, porque es lo que... No, pues... A ver, a ver. Ahí. No sé si se ve. O sea, tú estabas jugado. diciendo que no podíamos poner la música demasiado alta, que íbamos a conectar a los alzavoces y que. Y que luego el tema es que si tú tienes entradas aquí, estéreo, ¿cómo, ¿cómo cojones esto lo convierte en un 5.0? Mm, ¿Cuál no es la conversión lo que haces? No Esa es la pregunta que vamos a in intentar responder. Entonces. Porque 5.0 que es ya su round. 5.0 son lo mismo que tenías. Pero en vez de con subwoofer, sin subwoofer. Eh, que no hay bajos. Que no hay graves. Ah, eso que hay graves. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues eh, vamos a intentar hacer experimentos. Eh... ¿Pero va a salir el mismo sonido por todas partes o va a haber sonido surround? Eso es, esa es una buena pregunta, que yo no sé. No lo sabemos. No lo sabemos. O sea, tenemos o sea, que Vamos probarlo. a hacer las pruebas, vale. Vamos a hacer las pruebas. Bueno, no, por, por suerte hay canciones que, que, que están grabadas en varias pistas y que te permiten saber ese tipo de cosas, Ay, ¿no? Ay, amigo, claro. Por eso uno viene con la preproducción hecha ah. y sí que tengo varias canciones para que... Se eh, podamos se saber pueda... si se está saliendo... Bueno, varias tengo una. Entonces, eh, hay, va a haber una cosa que va a ser obvia y que es lo primero que vamos a probar, que es... Eh, que entrando por la entrada esta de atrás, lo que efectivamente ocurre es que mm, solo tienes izquierda y derecha. Pero ah. claro, el resto de canales, ¿qué hace? Yo pensando que lo primero obvio era enchufarlo a ver si encendía. También. <risa> Yo pensaba decir, lo primero obvio, vamos a enchufarlo a ver si enciende, porque si no enciende, aquí concluyen los experimentos. Bueno, a ver, se pueden hacer experimentos también. Con cosas que no encienden. Mira, este por lo menos tiene tornillos de cuatro, o sea, de estrella. O sea, de tu destornillador normal. Fabricantes, por favor, deja de contaminar, deja de hacer basura y sobre todo deja de hacer cosas que no son reparables. Gracias. Sí. Eh, después del consejo medioambiental de Borja Arbosa, vamos a encender On. esto. No es, no es muy recomendable poner un amplificador a funcionar sin altavoces. Pero bueno, como realmente no lo vamos a hacer nada, ahora mismo... vale. Pues, esto pone Bluetooth. Parece que el Bluetooth se ha encendido. Sí. Y luego aquí, si cambiamos input. input aux, AUX. Input, DVD. DVD input, Bluetooth, Bluetooth. AUX. Y se supone que si metemos un. Ah, USB, sí, un SD y una USB, un USB. Vale. Y si los ya micros, no. entiendo que será otro input. Eh, los micros, yo entiendo que será para hacer, para hacer la mezcla de esa karaoke, que lo que te hará será meter la voz por encima. Sí, eh, tenemos un volumen multichannel, micrófono volumen 1, 2, delay del micrófono. Onda. Bar... Estas ruedas yo no... Creo que tampoco las vamos a... Pasad. Vale, ahora lo hemos desenchufado. Venga. ¿Cómo hacemos? Para enchufar los altavoces. Para eh, enchufar los altavoces. Pues aquí es donde me interesa la camarita esta. Ajá. De aquí arriba. Sí. Voy a coger un altavoz random. De central, ¿vale? vale lo descrimpamos, os, supongo que será lo primero. Yo os enseño aquí cómo está hecho. Esto yo diría que es algo propietario de Philips. Seguro. El caso es que aquí no hay dos parecido. pestañitas en los laterales. No sé si se ven muy bien. Ahí hay dos pestañitas en los laterales que si se tira un poco de ella para un lado y para el otro. Eh, Tienes uñas. No, pero, pero tengo unas tijeras. Ay, señor. Sí, amigo. Y hasta aquí. Y hasta aquí los experimentos de Uska Digital porque se nos ha cercenado un dedo. <risa> si no, la otra opción era. Efectivamente, esto va como crimpado, va apretado contra unas pestañas pines, metálicas. pestañas, ah, sí. ¿vale? Y ahí es donde entra el. Pero cable. vamos, que el mecanismo pero, es el mismo que el de unos cables al uso, que lo metes ahí con los cables a presión y para adentro. Si tiras de esto, salen, que es lo que nos interesa. Entonces, Ajá. Este conector, pues, a la chatarra tecnológica. A ver si puedo hacer lo mismo. Y a ver si puedo hacerlo. Hazlo aquí en medio para que se te vea. A ver. Cojo de aquí, ya lo hemos abierto. ¿Y tú has tirado sin más? Sí, efectivamente. Sí, más. A la chatarra tecnológica. Pena pues, de plástico. Pues eso, eso Plástico reciclado, señores. En este amplificador, a ver si os lo puedo enseñar de alguna manera. Opa. Aquí en estos conectores hay unas pestañas y se mete el cable. Entonces, sin más, se mete el cable y ya está. Eh, vamos a... ¡Vale! Vamos a probar. Y recuerden, el plástico va al contenedor... Del plástico, amarillo. Eso. Vale, entonces, eh, tenemos mm, frontal y centro. Sí. Vale, vamos a vamos a probar. Vamos allá. Vamos a poner... Bueno, este conector que hay aquí... round Estos... Main. Estos son o sea, conectores... Main es principal, eso está esos, claro. Que sería el front. Estos conectores son unos conectores híbridos que por un lado te permiten meter una conexión... una foto de eso, pero nunca he visto cómo va. Estos te permiten o sea, es un meter, meter una conexión de banana y si no, lo que haces es enrollar el cable aquí Anda. y ponerlo. Entonces, ¿Y ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es enrollar el cable ah. porque no tenemos otra opción. Vale. Eh, front left. Vamos a, ya que tenemos, vamos a respetar El el este del fabricante De hecho, los vamos a poner mirando a nosotros Porque si no, ¿para qué? Ya. Eh, Le voy a sacar también esto Al subwoofer su sí. Sí. Y si me vas sacando un poco de esto Para darme un poco de cable, ah, cable sí. Sin Entonces, desmadrarlo mucho ¿eh? Voy a ver lo que puedo hacer Porque tengo que quitar el cacharro De la cinta sí. aislante A ver, ahí está esa, Venga, esa buena Cacharro cinta, cinta aislante, fuera Cinta cinta carrocero. Cinta carrocero. cinta carrocero, ahí la buena. Ahí estamos. Cinta de carrocero para todos. Pues sácale como, nada, con que le saques ¿Con esto? un metrito de cable. suficiente Cinta de carro que con esto tenemos todos. suficiente. Y si no has hecho un burruño con la cinta, puedes volver a usarla para... <risa> Eso, voy, voy a, ver a ver si se puede, pero no sé yo, ¿eh? No prometo nada. Ah, Producción me da cinta de carrocero Bien Producción hoy está trabajando vamos. Sí, sí No ha habido otro día de estos, ¿eh? Gracias, Producción Y no lo va a ver. <ríe> vale, entonces aquí tengo el left Y aquí tengo el right Entonces yo aquí tengo el right Vale Podré sacar este conector Esto yo creo que tampoco es especialmente ortodoxo, ¿eh? Yo lo digo por si alguien quiere venir a gritarme que esto no se hace así es posible que sí, que no se haga así. Lo que sea, tenga razón. Es posible que tenga mucha ¿Cuántas razón. ¿Cuántas veces has hecho esto? Eh, ninguna. <risa> Vamos, que podemos salir aquí ardiendo. No, ardiendo no. Hombre. no A ver, hombre. Ardiendo nada. no, principalmente porque ahí en la entrada... ¿ves hay un el, extintor. ¿Ves al fondo que hay un extintor? Pues sí, es. hay un extintor, es verdad. Pero la, ¿Y la explosión del inicio qué? Bueno, la explosión del inicio... En fin. Para, para que, para que manejar el extintor tiene que haber alguien vivo que hacerlo. Bueno, Miquel producción, ¿no? Sí. Sí, Puedes acabar el día convertido en bombero, Miquel. Eh, pero sin salir en un calendario, ¿eh? No... Ah, bueno. Te damos solo las tareas, no los privilegios. Si quieres, yo, ¿quién soy pala, sabes? Constreñir la libertad individual. Constreñir la libertad individual. En fin. Eh, hablando de libertad individual, vamos a ejercer también nuestra libertad individual a vulnerar las leyes de copyright. Porque... Ay, mamá. La canción que he traído mezclada en 5.1, un poco guarro, Ajá. es eh, Bring Me to Life de Evanescence. ¡Oh, qué sorpresa! Estaba entre esa y Bring Me to Life de Vanessens. <risa> ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? Nada, pues. Esto... Mira tú la conexión. Yo siempre había visto esos cacharros y nunca había sabido cómo se conectaban. Esto eh, tiene una pequeña hendidura. Es que. Justo he puesto la ventanilla. Sí, ha, co ha cogido el altavoz de por medio. Tiene, tiene una pequeña hendidura en el lateral y por ese lateral es por donde por sale. Donde sale. Ah, entonces, fíjate, yo nunca me había fijado las hendiduras laterales. Y esto. Cállate. Es y este así. es el de. ¿Este cuál es? Este es el este front el... izquierdo. Ah, vale. O sea, hemos entonces, conectado los pequeños entonces. Efectivamente. Ah. Hay que mirar aquí. Que ponga front izquierda y front derecha. Y no se supone que los main speakers deberían de ser los tochos. O eso da igual. Sí, pero no tienes altavoces tochos. Pues si, si tuviera altavoces tochos... Sí. De, ¿Deberían sería, ir ahí? Sería lo mejor, porque estas son las dos salidas de 120 vatios, pues lo mejor sería que lo pusieses en, en, vale. los, en, los, en los altavoces tochos en las vale. salidas gordas. ¿Estamos no? hablando de altavoces pasivos o eso da igual? Estos son todos pasivos. Tienen que ser pasivos porque el amplificador va aparte, porque si no estaríamos hablando de altavoces activos, que el amplificador no va aparte. Ya ya ya ya, pero es llegado a llegado el caso, o daría igual. A ver, si tienes unos altavoces activos, todas estas conexiones no vas a poder hacerlas. Vas a tener una conexión rollo RCA el de aquí ah. o un XLR o algo así, ah. y con eso vas a tener que apañarte. Ah, vaya. Entonces vas a darle directamente la señal al altavoz sin pasar por un amplificador. Vale vale vale bueno, vamos a ver cómo terminamos <tose> esto. vale, o sea que digamos que si encuentro unos altavoces pasivos más tochos que estos que puedo usar como main speakers sí. eh, estos tres que nos quedan aquí los estos pondría como surround speakers. Estos tres serían, sí, los surround speakers, los de, los de atrás y el de centro. Vale, vale. Sería vale. el uso, digamos, más Lógico, recomendable. Bien. Si en Olvidándonos historia, del, del subwoofer como main speaker, que ahora lo vamos a utilizar como algo o como nada. Si, a, ahora, si quieres, lo probamos como main speaker, pero no va a tener. Si, eh, Ahí, bueno. En Vitoria que tenéis una maravillosa cosa que se llama reciclagune ah, sí. eh, Pues estaría bien que fuese a ver si allí hay Depositados Alguna mini cadena a la que le puedas destripar los, o sea, los, los altavoces no, eh. Utilizar los altavoces y ya está Ya Vale, pues nada, vamos a poner esto Vamos a poner El móvil, en este caso mi maravilloso iPhone Ah, que ya con lo solo con los dos que tenemos tira para adelante. Vamos a probar primero dos altavoces. Ah, vale, a vale, ver vale. Qué, qué hace esto. ¿Y cuánto, cuánto da? Eh... Voy a quitar cosas de aquí de en medio para que no nos bueno, disturben a ver, realmente front, right, este aquí, este aquí. ¿Apuntando para nosotros? Sí, claro, para que lo digamos nosotros. Y esto lo ponemos así un poco torcido. Vale. Le vamos a poner el input Uy, el aux. Eso es Y le vamos a poner pues la canción que yo quería poner, que era. Esta. No me he cogido el wifi, no, en no, serio. ¿No tenemos Creative Commons para esto? No, me da igual. Y no podemos conectarlo por Bluetooth y así te ahorrabas el cable, porque esto tiene Bluetooth. Eh, yo me fío del cable. <risa> <risa> si el cable está conectado, sé que funciona. <risa> Lo demás es extra. Lo demás son tonterías. A ver, Vamos venga. a ver. El Bueno, bien, vale. Está, el estaba potente de volumen. El amplificador por defecto venía a 50. Muy Ole bien. ahí. girado, pero eso como es una rueda, pues... Vale, entonces ¿a partir de qué momento estaríamos haciendo algo peligroso con este cacharro? Porque has puesto volumen 40 y yo, pese a que no estamos en el estribillo, ya lo estoy oyendo... potente, oiga. Ahora viene cuando nos chapan el streaming por los derechos de... Digamos que a partir de que lo oyes eh, que como que suena mal, aparte de que suene alto... O sea, yo lo puedo poner alto. Voy a ponerlo tres segundos alto. Vale, eso es alto. ¿Vale? vale, sí. Pero hay un momento en el que, aparte de estar muy alto, va a distorsionar. No lo vamos a hacer porque. Sí, no, pero se. Se, se, nota, se nota que no es de mucha calidad. Se nota. A ver, le faltan muchas cosas. Por ejemplo, aquí lo que faltan son todos los graves, que es lo que se supone que le da esto. Que no Entonces, nos va a dar. El, el que sí, que estos sea. altavoces no nos lo van a. No, estos, estos desde luego. El, no. el amplificador, sí, si sí, tuviésemos un altavoz más grande, sí quedaría graves, porque esto le está pasando toda la señal de audio amplificada a sus altavoces. Ya. Yeah. Y ya está. Ajá. Eh, lo primero que hemos probado funciona: es decir, ponemos dos altavoces, se oyen, se oyen los dos además, creo. Sí, se oyen bien? los dos bien. Y, en teoría, se oyen cosas distintas de, de los dos altavoces. Ah, eso ya no lo sé. Izquierda y derecha, bien. Vale, los dos altavoces funcionan. Ahora, ¿qué más podemos meterle? Pues oye. podemos meterle una llamada telefónica. Bien, ¿me tienen que llamar justo ahora? Pues ahora va a ser que no. Estoy en los experimentos de Euska Digital. No de no que te llame hoy. No, no, Entonces, eh, siguiente cuestión que podemos hacer, pues podemos meter otro, otro altavoz. Venga. Ahora, al turrón. ¿cuál podemos meter? Pues podemos meter el altavoz central. El altavoz central, marchando una de altavoz central. ¿Las ¿La Eh, No. Ahora lo apagado. Bien. El altavoz no central que... con los mismos cables. Claro, el altavoz central ahora. Tiene que ir al surround. Tiene, tiene que ir en surround pues, speaker. O pues se lo vas a meter al main. No, no. Tiene que ir en el surround speaker en el que pone aquí. Madre mía en el que pone aquí la caja es aparatosa en este de en medio que aquí tiene una leyenda que pone Zen de central lo peor es que la mitad de lo que hay dentro parece que es aire también eso suele ser muy habitual en los amplificadores Hombre, que lo de la ventilación y tal está bien pero es curioso entonces simplemente eh, se supone que esto tiene una polaridad pero como lo hemos quitado del conector ya no sabemos cuál es la polaridad oh mamá y en el cable no viene marcada oh mamá realmente los altavoces no tienen polaridad es decir un altavoz Utilizo la cinta para hacer esta maravillosa ilustración. Un altavoz simplemente es una membrana vale que está sobre un, una base y que vibra hacia adelante y hacia atrás. Sí. Entonces, si tú le pones la polaridad contraria, en vez de vibrar primero adelante y luego atrás, vibrará primero para atrás y luego para adelante. Que le dará igual. Pero da igual. <risa> Esto es, en teoría, o sea, no igual. es como poner un disco al revés y que suene distinto, ¿no? No, no, no. <risa> no, no. Entonces, uno al rojo y otro al negro. Yo la verdad Ay, es que más de una vez de... de... He hecho esa operación con cables de altavoces y los he puesto indistintamente para un lado o para otro. Creo que ha dado igual. Yo, por lo menos, no he apreciado diferencia. Me, me vas a llamar tiquismiquis. Vas pero a tener que pelar esos cables. Voy a tener que cortar este cable porque no sé si en la otra cámara se Bueno, no, hay, hay cable de sobra. O sea, se nota que están hechos para lo que están hechos, que es para ponerlo al otro lado de la habitación y que aún y todo el cable te dé. Eh... En el supuesto de que quisieras ampliar la longitud de estos cables, ¿cómo harías? ¿Coges otro cable de similares características y haces un cinta aislante? En este caso sí se puede hacer, porque estamos hablando de potencias bajas y no es lo más seguro, ¿eh? lo digo ya, no es lo más seguro, pero en este caso sí se podría hacer sin, sin mucho problema porque no es una gran potencia. No es como si haces eso en un cable eléctrico, ¿vale? En un cable eléctrico no hagas eso, o sea, simplemente no hagas eso, cero, ¿vale? Vale. Y siempre... Cuidado, cuidado que te, que te falta cable por aquí. Aparte, y que sí. esto ha quedado. Bueno, regular. Bueno, sí, regulero. No, regulero. Y siempre hay que hacer las cosas con los aparatos desenchufados y esas. Movidas. Ah, bueno, sí, eso, ah, eso lo así. no Esto me... no ha hecho muy bien. Nada, no, te bueno. preocupes. Ah, vale, ya está. Vale, pues nada, aparato otra vez encendido. Coge por defecto el Bluetooth. Le voy a poner. DVD. No, sí, sí, sí, le he puesto DVD. Le he puesto DVD aposta. Ah vale Porque ¿Y qué es exactamente DVD? Es otra entrada que tiene aquí detrás ¿Pero o sea, por qué DVD? ¿No vale con VHS? No, eh, da igual, es una forma de llamar a la entrada Ah, o sea, que no es que esté específicamente pensado para DVD No, en teoría no Veremos En teoría no Entonces, vamos a volver a ponerlo O sea, no son distintos entre ellos No, está, eh, no sé. Input Sí, sí, es por Bluetooth, Bluetooth, AUX Puesto AUX Sí Ahí está, sí Aquí no se oye nada. Por algún motivo, pero no se oye nada. Vale, esta es la primera investigación, digamos. Uy, Efectivamente, eh, esto tiene una entrada eh, ¿Sí? estéreo, la salida es estéreo por los altavoces principales, por el izquierdo y por el derecho. Y esto vale. hace... Absolutamente y tenemos que ponerlo en surround para que coja los altavoces surround. No hay ningún modo surround. ¿Que no hay modo surround. No hay modo surround. ¿Entonces? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo le podemos dar un un, un, un surround a esto? Sí. Pues teniendo algo que sea eh, contenido 5.1. Ah, Entonces, que ese no sí, era. Este no. Este era saliendo de mi móvil. Eh, me... vale. Entonces, lo que he hecho ha sido coger. ¿Y cómo consigo contenidos 5.1? Ah, eso es una buena pregunta ¿Del DVD? Tampoco, porque como es el mismo conector analógico Y es el mismo conector estéreo Va a ser estéreo Entonces, lo ¿Por que el Bluetooth? Por el Bluetooth es posible Yo lo que he hecho es lo siguiente Como esto tiene un USB Y sabía que tenía un USB yep. En este pendrive he preparado Bring Me To Life En su round mmm, Locura Es decir no es una mezcla surround mmm, bonita, que se oiga bien y tal. No, es una mezcla surround que está pensada. Para testear. Pa para que en cada altavoz haya cosas absolutamente distintas y te acerques dos altavoces distintos a tus dos oídos Hombre, y así. No, no violaremos el copyright porque no tendrá nada que ver con la canción no, original. No. No. es una marcianada lo que. Es. Entonces, primero, vamos a probar si el, si el USB funciona. Parece que sí. Te pone 001 001 51. ¿Sí? ¿Está sonando? ¿Sí? Algo suena. Ahora la pregunta es ¿qué por dónde? Por esto nada. Por esto algo. Y por esto no sé. Llévatelos. ¿Por algo se ve? Sí. Desde luego por aquí no se oye nada. Vale, Creo. por ejemplo, eh, ¿esto tiene un previo? Esta canción la hace la el primer verso y luego tiene un efecto de sonido que se supone que se oye izquierda y derecha. Sí. Que es este de aquí. Sí. Espérate. Este verso. Sí, sí, sí. Y el chunchurún chunchurún se debería ir izquierda y derecha. Pues en este caso solo se oye por aquí. Ah. Porque he puesto los dos efectos aquí. Entonces, efectivamente, de esta canción está respetando la izquierda y la derecha, pero también había cosas en el centro. Pues a verlas aquí no hay nada. Ahora es cuando suena algo a lo bestia y tal, pero no... Vamos a esperar un poco. También es cierto que la progresión de esta canción es otra historia. Sí, sí, sí, pero o sea en algún momento debería de sonar algo por el surround que no. A ver si a no, partir no. de aquí... No. no se oye nada, ¿no? No, no se oye absolutamente nada. No se oye nada. Algo algo hemos hecho, hemos algo hemos liado, pero no, esto... No. Es, es posible que no hayamos hecho nada. ¿Es posible que no hayamos hecho nada? Es posible que simplemente no se oiga porque no se tiene que oír. Ah. Vale, he apagado el aparato otra vez. Vamos a hacer prueba, pruebas raras y marcianas, ¿vale? Uy, madre. ¿Más todavía? Sí, porque de momento esto es una cosa que te ha costado... ¿Cuánto te ha costado esto? Yo qué sé, 60 euros. Eh, que solo sirve para reproducir izquierda y derecha Entonces los otros cuatro altavoces te los comes con patata Joder, qué buen comienzo Empezamos bien Entonces vamos a investigar Si esto de alguna forma se puede hacer que, que, que se escuche por el resto de altavoces estoy, estoy por mirar de verdad, ya no sé ni lo que he comprado A ver, qué he comprado <risa> Un equipo de karaoke <risa> Es lo que has comprado Bueno, Amiga. sin los micros Sin los micros y sin tres canales Porque... <risa> Joder, pues vaya. Vaya negocio, vaya negocio. Redondo. Joder, que sí. Eh, ¿Dónde míralo, coño están mis pedidos? Ah, vale, mis sí, pedidos. mis pedidos. Ni aquí. aquí. Mis pedidos. Vale, sí, sí, mis pedidos, mis pedidos. Dice lo siguiente. También mira si estás en el periodo de evolución. Ah, no, que esto esto eso, es otra cosa. Eso, eso, eso, no, esto. A una MP amplificador. Eh, a una MP amplificador. ¿Dónde está? Eh, sí, ¿no es esto? Ah, sí. Amplificador, estéreo, hi-fi para radio, karaoke estéreo. o hot cinema. Estéreo. ¿Y entonces los otros? Los surround speakers vamos a descubrir ahora. Puertos si para USB y SD, frecuencia 20Hz hasta 20.000Hz. 20 me jodería que hubiese un aparato que no dé hasta 20.000 Hz. <risa> yo qué sé. Yo, yo, yo estoy mirando. A ver, ¿qué más? Powerful, 5.1 surround amplifier with two... Por 120 bats 3 x 50 watts. 2.1 es un 2 por 120 watts y 3 x 50 watts sinvergüenza? RMS output power. ¿Qué sinvergüenzas son esta gente? O sea que mentira, cochina. Hombre, a ver. Le... Esto, esto al final puede le... acabar siendo más visto del por qué no te tienes que comprar el Xiaomi, no sé le... qué. Del... ¿Por qué no comprar el A1, no sé qué, no sé cuál? Sí, eh? sí, sí. Te sacan un clip y bueno... dentro de poco volvemos al estrellato en YouTube. Bueno, este ah, ya a todo del que no hemos salido, también te digo. Bueno, bien, lo que sea. <ríe> Ay, ¿por Con, qué ese video? Pero, pero vamos a ver, o sea, marca, fabricante, dimensiones, referencia al fabricante, número del producto, vale, información adicional, valoración media, una ficha técnica de... Una ficha técnica probablemente tengas en la web del fabricante. Pues vamos a pero... la web del fabricante. Aquí hay reviews de Amazon, pero claro, dicen, ah, sí, cumple se, su objetivo. Que, sí, que se ve muy bien que le pones en karaoke y suena de puta madre. Sí. Tenía un home cinema elegial que conecté el karaoke y no daba la talla. El amplificador funciona bien, no le he puesto las cinco estrellas, porque entiendo que es mejor se de encienda, memorizada la fuente de ingreso. A ah, esto da igual. Con unos altavoces de 120 vatios va a quedar de... Y no los tenemos. Sí, efectivamente. A no, lo mejor no. el problema es que son altavoces de M. Eh, No. Mm, a ver, son altavoces de, de M y se oyen bajito, pero oye. Se oyen. Para altavoces y proyectos. Pues en teoría 5.1 dice que tiene. En teoría. A ver. ¿Qué has hecho ahora? Ahora los he puesto en los traseros. Todos a los traseros. Todos a los traseros. El qué sí. todo. Está sonando. Está sonando. ¿What? ¿Pero qué está sonando? Pues está, está sonando el verso, que que, la chica no, no, diciendo sus cosas. Que tiene, esto tiene que avanzar hasta la batería. A ver. No va mal. A ver, oírse se oye, pero... A ver, es que yo tampoco quería esto que fuese la quinta esencia del sonido... Eh. Espera, espera, espera. ¿Qué decir? Espera, espera. Este no está haciendo su round ni de sus pelotas. Ha cogido todo, lo ha mezclado y te lo está poniendo en todos los altavoces. Ah, qué bien. <risa> Básicamente. Creo que el lateral izquierdo y el lateral derecho te los está poniendo un poco por ahí y ya está. O sea, está sacando el mismo sonido por los tres. Por aquí está sacando izquierdos, por aquí está sacando derechos y por aquí está sacando central. Bueno, y eso es objetivo, ¿no? Eh... Sí, pero digamos que o sea, si tú haces... Estos están repartidos y estos están juntos, no, no, pero, ¿cómo pero, va eso? A ver, digamos que ahora la conexión que he hecho es quitando los altavoces principales. Entonces, o sea, lo has metido todo a su round. Eh, lo he metido todo a su round. Entonces, por ejemplo, la voz de la chica estaba en el altavoz central. Sí. En los altavoces de atrás no se debería oír. Y sin embargo, tú te pones ¿En un altavoz de esos en el oído y se oye a la chica, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí se lo oye, se lo oye. Se le oye como si esto Se le oye, de... se le oye. Y no hay trampa ni cartón porque, en fin, mi móvil está... Tu móvil está... Aquí. O sea, no lo estoy usando. ¿sabes? Ya, ya, ya. Entonces, no es por dejar mal a nadie, sino que es que esto no hace... Y esto es una MP3 Surround 5.1. Sí, al menos según el catálogo. A lo mejor voy podemos a... mirar el catálogo voy del voy fabricante. A darle, voy a darle aquí a menú porque teniendo menú Bass, Size, Balance, Mic Volume... Nah, esto es solo eh, estos manditos pero puestos de otra manera a ver. pues menú no tiene mucho Va, vamos a hacer otra cosa vamos a hacer otra tampoco quería verte verte pero, pero es... pone digital surround karaoke amplifier para bueno, karaoke, karaoke promete lo que cumple o sea cumple lo que promete no lo sé vamos a hacer una, una prueba Venga. Este altavoz que has dicho, el subwoofer. El subwoofer. ¿lo, ¿Lo podemos usar? ¿No lo podemos usar? Ver, sí, sí, sí, sí, sí. A ver, pues no, sí. Voy, no voy a hacer nada más con él a no ser que tuvieseis pues, algo... No, no, era la pregunta, la pregunta metafórica de decir, bueno, si sí, igual sí, lo, si lo... Conectamos al main. Conectamos al main, igual sale algo de aquí. Total, ya. From Lost to the River. From lost to the river. A ver. Esto que decías que se podía saber si estaba polarizado o. Nah, no, en realidad no, no, yo creo que no está polarizado. Es que tú, no, pues tú tira del conector. Ah, efectivamente. Y, y, des y aquí hay desgástale ahí un poquito la cinta un carrocero. Un de, de no, no sé si yo con eso vas a hacer mucho, pero bueno. Eh, no. Adiós. Ala, hazme el trabajo sucio de volver a. Sí, formar sí, esto. sí, sí. Vamos a poner uno aquí y otro allá es que en los vídeos de YouTube me, me dicen que si no leo los folletos ni me, me, me meto con las marcas sin saber... Y ¿Culpable? Ah. Oye, por lo menos aquí podemos decir que el anuncio de, de Amazon y eso cualquiera lo pueda comprobar porque el altavoz es el que bueno, es... Bueno, dice, dice eh, en el título pone... Eh, amplificador estéreo y y luego en el texto pone 5.1 entonces, fiar, sí, sí. fiaros de lo que queráis <risa> o sea, pero si es que es, es la segunda imagen según la buscas o sea, es una cosa Powerful muy... 5.1 Surround Amplifier no. 2x120 y 3x50, que entiendo es que son los Surround, ¿qué pasa si conectas algo que no sea 2x120 y 3 por 50 no, no, A empezar, lo ¿esto de, de cuánto son? Lo de 2 esos son de 50. Ah, o sea, no, que lo, estos pal surround van de cojones. Efectivamente. Y aquí en el main tendría que poner algo más potente que podrían ser 2x10. Y con eso yo ya cumplí el, el papá. ¿2x10? Perdón, 2x120. A ver, lo que te está hablando es de Espera, potencias máximas: ¿sí? 5. Y dónde 5. está el 1. ¿Qué? Así, ah, si me pones 2x120 y 3x50, es 5.1, me falta el 1. Correcto, correcto. Acabas de hacer la matemática buena, efectivamente. Un momento. Un momento. ¿Qué está pachando aquí, eh? Publicidad engañosa. Atención, atención, atención. Le he dado como cuatro golpes al micro. ¿Qué está pachando aquí? Mm, mm, mm. Bien, vamos a volver a encender esta mierda. Por favor. <ríe> y vamos a volver a probar. Que todavía no hemos probado lo suficiente como para saber si lo es. Venga. Eh, está reproduciendo ya? A ver, ¿sí o no? No, me 3 a ver, input, bluetooth, aux, DVD, load, load, sequence, ahí. ¿Y ahora qué deberíamos oír y dónde? Esa, esas son las bien, ¿no? Sí, el software es... se debería oír algo por ahí. Por lo menos notar que, se, que vibra. Hombre, algo noto, pero... Sí, sí, vibrar vibra. O sea, creo. Sí. Algo vibra. Sí, sí, está vibrando. Otra cosa es qué tipo... O sea, por lo menos noto los graves. Sí. ¿Algo estamos haciendo? Sí. A ver, ahora que peta bien... Hombre, una diferencia hay, ¿no? Sí, un poco sí Una diferencia de graves hay ¿Cuál es el truco de esto? ¿Cuál? El truco de esto es que tú a un altavoz eh, subwoofer Sí Le pones eh, una salida subwoofer Sí Para que el propio altavoz no sea el que tenga que filtrar eh, los sonidos agudos ¿Y convertirlos no. en graves? Porque eh, O sea, un no, subwoofer no, no, lo no, que no, hace no, es... No No, no, no, no, no, no. Un subwoofer reproduce sonidos graves. Los sonidos agudos no los reproduce. ¿No es capaz? No. no es ¿Y, si le metes, ¿Y si le metes una canción que tenga de todo, que hace? Eh, a ver, hay una imposibilidad física en esto, ¿vale? Este altavoz o estos altavoces que básicamente son del mismo tamaño sí. son pequeños sí. y se pueden mover muy rápido. Sí. Eso es lo que produce sonidos agudos. Sí. Eh, que es una onda muy, muy cortita dentro del, del, espe del espectro que nosotros oímos este altavoz más grande se mueve más lento entonces eh, los sonidos más agudos no lo reproduce porque es incapaz de moverse tan rápido como uno de estos básicamente vale. es una cuestión meramente eh, física, de hecho en otros sistemas de altavoces tú tienes un altavoz que no es uno que son tres, uno pequeñito, uno mediano y uno grande ya yeah. Agudos, el tres punto, se llame, no, no, lo que sea el tres punto nada, eso en el mismo altavoz Ah, joder Para que las tre los tres tipos de frecuencias se reproduzcan más o menos aceptablemente Sí eh, Entonces, esto simplemente por una cuestión física Ante sonidos muy agudos no se mueve, solo se mueve ante sonidos graves O sea que da igual que no te... O sea que da igual que le pongas a, un, a una salida normal que a una salida específica para su poder. Ah. ¿Cuál es el truco? Es bien ¿Cuál, o no? ¿Cuál es lo que, ¿Qué es lo que se puede hacer aquí? A ver, esto sería un poco cutre, pero realmente, teniendo aquí solo cinco conectores, eh, puedes hacer dos cosas. A ver, a ver Surpréndame. A, aparte de las investigaciones que, que estamos haciendo, lo que puedes hacer es, ahora mismo yo lo he puesto en, el, en, el, en uno de los principales, sí. El principal izquierdo. sí. lo que se puede hacer es por ejemplo, compartir el central entre el pequeñito y el, y el grande. Sí. Y que así, por lo menos, lo que salga por el altavoz central sí. lo tienes también con unos pocos más de graves Sí. Y si esto tiene bien en el altavoz central meterte la mezcla entre el izquierdo y el derecho... O sea, que esto va a acabar siendo un 4.0 o cómo es eso? Esto sería un 5.1 pero muy guarro. Muy, muy guarro. y que, La que... otra opción sí. sería sacar de aquí... Eh, un, un, un, dos cables, digamos, uno para los altavoces y otro en, en Y hacia un conector que te los junte los dos en uno, que eso es muy guarro de hacer y es un poco peligroso, y te los meta al, al subwoofer uh. no es muy recomendable, yeah. porque además si te confundes en la polaridad lo que haces es eliminar el sonido ah. yo quiero descubrir otra cosa sobre esto, ¿Qué que más? es eh, desde el USB hemos visto que esto reproduce eh, lo mismo por todos los canales, básicamente. Sí. Los izquierdos por los izquierdos, los derechos por los derechos y no centro una mezcla. Sí. Vale, vamos a quitarle esto, vamos a volver a nuestro amigo al móvil. ¿Y qué nos va a dar? ¿Y qué nos va a dar? Pues si, a ver, yo creo que lo interesante de esto puede ser, por ejemplo, que esto lo puedas utilizar eh, como una como, como una mini cadena con esteroides, digamos. Sí, bueno, mi, mi intención sobre todo era que volviese a su, a su función original de ser un home cinema, es decir, ponérselo a una tele para que tenga mejor sonido que el que tiene una tele habitualmente, que hoy en día las teles planas, o del sonido, pues no lo llevan muy bien. La cosa es, mejor sonido o sonido surround. Porque si es mejor sonido, este aparato es. Yo creo que sí te va, porque es que tampoco hay otra conexión, no hay una conexión digital en la que puedas meterle, yo que sé, un, un, un 5.1 por HDMI o por salida óptica o para alguna cosa de estas. Entonces... No, a ver, la, la, mi, mi, mi intención con esto era eh, la salida de audio de una tele que se la puedes meter por Bluetooth, eh, se la metes por Bluetooth y saca de ahí un sonido, o incluso por cable, no si tienes, si tienes la tele más o menos cerca, pero igual hasta te puedes ahorrar el enchufe y, y que vaya solo por, por Por cable, o sea, por Bluetooth te iba a decir. Eso es una salida de una tele y lo del karaoke pues puede ser un complemento, si algún día te trae los micros, que no los tengo y tampoco es que vaya a tener intención eh, de comprarlos, pero bueno, ahí está. Vamos a ponerle la otra vez. Quiero saber qué altavoz se oye Esto vibra, o sea que... Vale. Vale, ya está. Ya está. Descubierto. ¿Qué? ¿Qué hace esto? Cogerte los dos canales que tienes y distribuírtelos. El izquierdo y derecho. De... El izquierdo y derecho frontal te lo replica hacia atrás. Y para el central te hace la mezcla entre izquierdo y el derecho. Ya está. ¿Y para, el ¿Y para el subwoofer? Lo mismo, solo que no reproduce y, más y que los el graves el subwoofer. Y para el subwoofer hemos hecho una ñapa a guarra. Entonces, esto es en la práctica... Para, ser, para este amplificador en concreto, para hacer de 5.1, no vale. O sea, directamente no vale. Que lo del 5.1 era una engañifa publicitaria. Lo del 5.1 es que efectivamente tienes cinco altavoces disponibles, pero si en todos tienes lo mismo, no es... O sea, quiero decir, el término 5.1 no debería definir el número de altavoces, debería definir el número de canales distintos. Eh, o sea dividir el audio de lo que sea en cinco canales en cinco distintos canales que al unirse que al unirse entre ellos te forman el sonido envolvente. Efectivamente. Pues este gacharro no hace esto. Podemos hacer una, un último test. Busca por favor en tu, en tu móvil. ¿Sí? Eh, busca en YouTube test 5.1. Test 5.1. Simplemente. En YouTube. En YouTube. Muy bien. Vamos a ver. lo conectamos aquí por Bluetooth. Y vamos a ver si hace otra cosa. distinta Test 5.1. Ah, mientras, yo voy a buscar... Test 5.1, Surround Sound o Surround Sound Test Demo. Su, sí, algo de eso. Surround eh, Sound Test PCM 5.1 Demo. En, el, en, en Bluetooth. Yo mientras voy a buscar... A ver cómo conectamos, porque esa es la otra. Ahora para conectar pues, esto debería, por Bluetooth. Debería aparecerte eh, yo voy a buscar test estéreo para confirmar Bluetooth mi... activado, nombre del dispositivo dispositivos disponibles Mis teorías. ¿está puesto en Bluetooth? o no está puesto en Bluetooth eh... cambia el modo dame un segundo vamos a empezar con esto oh my esto supuestamente es canal izquierdo No, aquí está saliendo, ¿eh? ¿Y aquí también? Pues está saliendo los dos. ¿Y aquí también? ¿Y aquí? También. Bueno, espera un segundo. No, por aquí no, porque... ¡Ah, ¡Amigo! Pues ¿Qué no, pues, pues estaba yo equivocado. ¿Qué? Pues, a ver, estoy utilizando un... Mm, test izquierda-derecha de YouTube, se supone que si haría lo que yo he dicho que hace ¿Sí? que no lo hace eh, lo que tendría que estar haciendo es izquierdo perdón izquierdo solo deberían sonar los altavoces izquierdos de los de los altavoces traseros suenan todos sí ¿No? Ah. No, no este está sonando todo el rato ¿eh? este, este suena también este también suena. Y este también. Y el que no suena es este. No, sí, este suena. Este lo estoy notando. Y este ya no suena. Ahora ya no suena. Pero este sí. A lo mejor es que suena con más menos potencia, no lo sé. Igual lo que sí que ha hecho ha sido bajar la potencia de lo que suena y menos. Lo que, lo que está haciendo es en los surround metértelo todo hacia atrás. Ya <risa> metértelo todo hacia <risa> atrás. <risa> Sí, sí, están metiéndotelo todo hacia atrás. Vale, vamos a ponerlo Bluetooth, a ver si por Bluetooth, por lo que sea, funciona. No, yo creo funcionar, que. No, no sé qué, pero vale. Vale, ya está en Bluetooth. Ahora lo que hay que hacer es conectarlo. Venga, pues vamos a buscar dispositivos. AMP218, entiendo que es esto, sí, amplificador 218, vale. Vincular. Y se supone que... Conectado, ver, activo, multimedia. YouTube vale. YouTube nativamente sí soporta 5.1. Pongo, no. ah, ¿te, ¿te voy a poner YouTube lo que me habías dicho o pongo sí. cualquier cosa? Mira, pues no era eso lo que tenía pensado. <risa> Pero era una buena canción. Ya, bueno, te has dicho lo que quieras, pues <risa> esto, esto es lo que es. Echa un poco más por delante. Ah. Vale, eso es izquierda. ¿Qué está sonando aquí? Aquí es un, esto es supuestamente dentro. es dentro. Estos son, son todas Estos son los traseros, ¿no? Y esto el FE que es el. el... ¿El carro es que esto es? ¿Qué? Espera, espera, espera, espera. espera para atrás, ahora para atrás. A ver, comencemos. Esa es una introducción muy bonita. A ver, espérate. O sea, izquierdo. Vale, suena este. Este, este. Centro. Yo los oigo son? todos. En el centro, sí, están sonando un poco todos. Igual no. ¿Hay quién? ¿El derecho ha sonado sobre todo este? Sí. Pero ahora fíjate cuando vamos hacia el otro lado, que este ha sonado y este no está sonando. Y este tampoco. Y este tampoco. Ahora sí. Y más esto. Y sonando este un poco y este. Y este no está sonando. Mucho. Y ahora uno que pone LF. Ese es el de... El, el, el, <ríe> el surround que no existe. Ah, el surround que no existe. Vale. Entonces, no es, No, no, no es un... Bien. Para, para, para No es un 5.1 muy muy bien hecho, eh. O sea, quiero decir, parece ser que por Bluetooth algo de 5.1 sí que hay que en el USB yo no lo he visto, pero por Bluetooth parece que sí. Pero igual si puedes vincular, mira, por ejemplo, si puedes vincular la tele a esto por Bluetooth, sí. Igual si sí te funciona. Vaya. Pues igual, justo era lo que quería hacer. Igual. Qué casualidad. ¡Pruébalo! Probaré, probaré. ya nos, nos contarás. No dudes que probaré. Eh, la cosa es que el subwoofer eh, o lo mmm, conectas... Yo, que, eh, o pre, yo lo que haría, sinceramente, es prescindir de este central sí. y conectar aquí en el central el subwoofer. Y ya. Y ya, toma por favor. Y así tienes graves, en general. Claro, pero entonces, ¿qué hago con este y con estos dos? Con este, nada. Y con estos dos, tus dos frontales, izquierdo y derecho. Vale. Y la, el otro problema que tienes es que el aparatito que hay por ahí tirado en alguna esquina de ese salón donde tienes los otros dos eh, voces tendrás que quitarles el conector y quitar ese aparatito pues a la basura, como el otro aparatito. y yeah. O sea, no, ¿no son usables? Sí son usables, pero tienes que extender el cable hasta donde pongas. esto Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Va, ya, claro, eso es, eso es lógico, sí. Está claro. ¿Y con esto qué haces, entonces? Eh, comértelo con pata tú eres. ¿No tienes ninguna opción de conectárselo a algo? No, porque es que tienes seis altavoces y solo tienes cinco entradas. La matemática ah, es sí, sí, pero esto no es, resulta aprovechable en otro momento, punto de la vida. En, en, en otro sistema... Mmm, que tenga para salida de, vida, de altavoces pues, pasivos. Pues, pues igual, sí. Pero vale, bueno. Pues así hasta está. De más saberlo. Así está el tema. ¿no? Así está el tema. Pues nada. Pues hasta aquí la cuestión. ¿Quieres ver los créditos? Por favor. Pues mira, mira, mira qué tecnología apunta con los créditos. Oh. Hombre, se aparece de ahí. ¡Qué vamos. Claridad! Viva. En fin, pues nada, hasta aquí este episodio de los experimentos de Euska Digital. Eh, no hemos sido muy técnicos, pero esperamos que alguien haya podido aprender algo sobre los altavoces, creo que yo he aprendido algo. Sobre los suyos ha aprendido, así que yo con eso me doy por satisfecho. Ah, en los experimentos de Euska Digital también tenemos una cabecera de salida. Joder. que efectivamente es la misma que la de entrada, por si no la habías notado. <risa> ¡Qué lujaso, oiga! ¡Qué, Qué lujaso! Pues nada, gracias por este directo y este vídeo, porque estar también en YouTube. Eh, próxima estación, Gaming Room, en teoría no se sabe cuándo. Así que atentos a nuestro Twitter, a nuestro Instagram. Eh, producción, mantenemos Facebook. Producción se ríe, vale. <risa> Venga. Pues Facebook ya tal, ¿vale? No, próximamente en YouTube, ¿por qué no debes comprarte un...? <risa> lo veréis. Aquí lo leyeron primero. En fin. Gracias por vernos y hasta la próxima.